Bien hermanos, yo les bendigo a todos en esta hora, vamos a dar paso a la, a la reflexión que tenemos para el día de hoy, la cual se titula, El Espíritu de Verdad, Gloria al Señor, y para ello hemos encontrado el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, Juan, capítulo 16, versículo 13, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, Él os guiará a toda la verdad. No es difícil saber la verdad si tú eres la verdad y hablar con autoridad es algo natural si eres de Dios. El discernimiento es también más fácil si conoces, como Jesús lo hacía, lo que hay en el corazón del hombre, según Juan capítulo 2 versículos 24 al 25. Aunque no poseemos esos atributos, sí tenemos al Espíritu Santo. Si vamos a continuar con la obra de Jesús debemos rendirnos al Espíritu Santo y permitirle que nos guíe y controle. Entonces podremos conocer la verdad, hablar con autoridad y discernir el bien y el mal. Tenemos como guía al Espíritu de verdad. Cuando Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, Él le dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Esta promesa tiene una referencia principal a los apóstoles, pero su aplicación se extiende a todos los creyentes llenos del Espíritu. Primera de Juan capítulo 2, versos 20 al 27. El Espíritu Santo, ante todo, es el Espíritu de verdad, y Él nos guiará a toda la verdad. Cuando Jesús oró, pidió... No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 15 y 17. La verdad es la que nos sostiene ante el enemigo. Jesús escribió, el mundo entero está bajo el maligno. Primero de Juan 5, 19. Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, 9. La única manera de vencer al padre de mentira es por revelación no por investigación o razonamiento. Muchos en la educación superior se apoyan en su propio entendimiento y creen en solo lo que pueden validar por la investigación. La verdad es la voluntad de Dios dada a conocer a través de su palabra. El rol del Espíritu Santo es habitarnos para entender la palabra de Dios desde la perspectiva de Dios mismo. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, 32 Dios le bendiga.